Bueno, yo para empezar, pues, debo decir que yo he tenido mucha suerte toda la vida. Eh, nací en Venezuela de forma accidental, lo cual me viene muy bien para cada vez que alguien habla de Podemos, de Venezuela. Yo digo, yo he nacido en Venezuela y todo el mundo se calla. Solo estuve cuatro años y medio, es decir, no tengo ni idea de Venezuela, pero la gente no lo sabe. Eh, mi madre es inglesa, mi padre es español, mi abuelo era luxemburgués, mi abuela era francesa y quizás por ese perfil familiar me, me ha interesado siempre en la política internacional. ...mi padre era facha, mi madre menos facha... Eh, ...y yo me hice un poco lo contrario de ellos... Eh, ...quise ser periodista desde los 14 años... ...y cuando descubrí que a mi padre le molestaba mucho... ...entonces reforcé todavía más la idea de ser periodista... ...me gustaba contar historias... ...y nunca me preocupó si pagaban mucho o poco... ...de hecho, la primera historia que publiqué en mi vida una entrevista a Antonio Gala eh, en el año 75, que ya era mayor en el año 75 Antonio Gala eh, y me pagaron el equivalente a un euro y medio más o menos de lo, y cuando me pagaron ese euro y medio yo no pensé vaya mierda de carrera, con esto no voy a poder comprar un piso ni cosas de estas, no, yo estaba feliz y fui a la siguiente historia, tuve un jefe eh, eh, que se llama Juan José Porto que fue el primer buen jefe que tuve, tenía pocos pero algunos muy buenos eh, me dio dos consejos. Uno, cuando subas la escalera, saluda a todo el mundo porque te los vas a encontrar cuando bajes. Así ha sido. Trabaje y rodando, como me dijo Javier de Pino un día en directo. Y eh, también no te preocupes mucho porque este trabajo es un, es un tobogán. Cuando subas, no te alegres porque bajarás y cuando bajes no te pongas triste porque subirás. Vale lo que vale tu último reportaje. Eh, Hice un recorrido muy raro, primero en, en radios, estuve de, de guionista de, de un programa que se llamaba Caliente y Frío, de Radio Intercontinental, donde me inventaba casi todo. De hecho, fui corresponsal en, en Londres y en, y en Roma en ese programa con dos voces distintas. Bueno, era una, un programa de divertimento. Después, eh, bueno, empecé a hacer cosas un poco más interesantes en Radio 80, que no la escuchaba nadie. Eh, cuando cerró Radio 80 y se fue a Antena 3 yo me fui a Estados Unidos dos años estuve en un sitio que nunca lo he dicho en el currículum porque era la oda América no es que sea la CIA pero lo parece eh, ahí se me quitó un poco el antiamericanismo este que tenemos en España eh, lo matizó bastante y luego a la vuelta pues lo único que había era presa económica eh, trabajé en Expansión en cinco días en la Gaceta, Gaceta de los Negocios cuando fui el primer día a trabajar en Expansión estaba muy asustado porque yo no sabía por qué subía el dólar pero descubrí que muchos de los periodistas que trabajaban en expansión tampoco, con lo cual me tranquilizó. Eh, siempre he tratado de aprender, siempre he pensado que esta es una profesión en la que en cualquier momento te puedes quedar analfabeto. Después de ir pasear al sol, donde fui redactor jefe, es decir, uno de los que ayudó a, a hundir el periódico, eh, duró dos años, eh, nos pagaron una, nueva, una buena indemnización que me permitió comprar una casa junto con el BBVA y ahí entré en el país. El país, esto, estuve 20 años. Eh, me tocó ir a guerras. Desde en la entrevista inicial me preguntaron si quería, si quería ir a Sarajevo. Dije que llevaba 15 años esperando que alguien me hiciera esa propuesta. Y me lo he pasado muy bien en el país. Eh, he viajado mucho, he viajado gratis, me lo han pagado todo y encima me han dado un sueldo, o sea, casi un chollo. Gracias a, esa, a esos 20 años me ha permitido generar lo que a Miriam no le gusta, que es marca. A mí tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, marca. Eh, y poco. Lere. Yo intuía que iba a haber un, un ERE, sabía que en un momento que cambiaran la ley laboral no se iban a, a tarifar y sabía que yo iba a estar en la lista por muchísimos motivos, entre ellos por hice méritos sobrados de, con todos los jefes que he tenido, a todos les he dicho barbaridades y, no, y, y siempre tiene una fama de, de persona muy díscola, que, que es falso, es una persona muy, eh, que creo en la jerarquía pero lo que no creo es en la obediencia ciega. Eh, empecé a hacer un blog... Eh, que se llamó La boca del lobo, eh, ayudado por una amiga, que no puedo decir todavía el nombre, porque todavía trabaja ahí, que me recomendó hacer el blog. Ese blog fue un entrenamiento del lenguaje que hay fuera de, digamos, del mundo seguro, de periodistas, eh, en plantilla, con un, con un salario y con un y en papel. Eh, después vino Borja Echevarría, que es otro de los grandes jefes que he tenido, que ahora está de, de, de amo y señor de Univision, la web, eh, y me quiso que hiciera aguas internacionales, que era el otro bloque que hice. Eh, todo eso fue un entrenamiento para, eh, luego, cuando acabara el país, acabó el país, yo sabía más o menos manejarme. Fui de los primeros en hacerme en Twitter, del periódico, de los primeros en hacerme en Facebook… ...que todos nos hicimos en Facebook para ligar... ...pero bueno, eh, en vista que no se ligaba... pues ...empezamos a hacer algo un poco más serio... ¿no? Y, ...y siempre he tenido muy claro esa máxima... ...como te duermas cinco minutos... ...te quedas analfabeto. ...y bueno... Eh, ...fuera de una plantilla... Eh, ...se puede vivir... ...de hecho hay muchísima gente que no has, nunca está en una plantilla... ...ni va a estar... ...y casi tienes eh, menos dinero evidentemente... Eh, ...quizás es la mitad o algo... ...un 40% menos pero tienes una enorme libertad de elección. Y después es que te, yo estoy ahora mismo en la realidad que vais a vivir vosotros. Eh, eh, si vosotros pretendéis eh, estudiar periodismo para que os contrate un periódico, una radio, una televisión y os tengan 12 horas o 10 horas, a las horas que sean, delante de una pantalla copiando y pegando información, o supuesta información, eh, por 600 euros y es lo que vais a ganar en los próximos 300 años, pues, hombre, me parece que no es muy ilusionante. Creo que tenéis la capacidad, gracias a Internet, y ahora hay muchísimas pruebas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, que esto se puede hacer así, que podéis formar coaliciones entre vosotros, con otra gente en América Latina, y, y crear medios. Crear medios es muy barato, cagarla es muy barato, y se puede volver a intentar. Hay un principio en Estados Unidos muy bueno, eh, que lo decía Andrés Oppenmayer, que es un periodista argentino que vive en Miami, es un tipo conservador, pero brillante, que hizo un libro hace poco, que no recuerdo cuál es el título, pero en una entrevista con el mundo, él explicaba que la diferencia entre el mundo anglosajón y el latino es que en el mundo anglosajón fracasar no es un problema. Tener éxito tampoco. Aquí tener éxito es un problema y fracasar también. Allí eh, fracasar es simplemente un tipo que se está tomando un poco más de tiempo en tener éxito. Aquí si fracasas la cagas. O sea, entonces aquí lo que, lo, que, lo que prima en España es la dictadura del metro y medio, la grisura absoluta, no levantar la voz, no tener una idea, no, cambiar, no, no proponer nada y así es imposible que esto avance. Creo que Internet nos libera de eso y nos permite proponer y hacer cosas. Hay miles de ejemplos, pública en Estados Unidos, vale, es un millonario que está detrás, ahora se está asociando con Vice que es una televisión o un intento de, de televisión, eh, eh, hace poco vi una cosa aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el New York Times que es muy raro, esto, esto no se puede ver en España, eh, a lo encuentro, eh, en el New York Times sacaban una historia sobre el Washington Post, hace, nada, hace una semana, en esta historia el periodista del New York Times alababa el Washington Post, que es la competencia, Explicaba eh, cómo las está, está consiguiendo excursivas eh, con Trump, por ejemplo, todo esto del, del Russian Gate. Y explicaba también cómo el Washington Post está ahora ganando bastante dinero en la web. Eh, New York Times también. Desde que ganó Trump ha subido el número de, de suscriptores en las webs eh, principales del New York Times, de, del Washington Post y desde que el Washington Post empezó a sacar eh, estas informaciones eh, sobre Trump ha aumentado la, la, la web. O sea, puede ser rentable la web, de hecho es rentable, pero hay que hacer lo contrario de lo que se está haciendo aquí. Aquí se está despidiendo periodistas y se está contratando becarios. No digo que no se contrate becarios, pero que, lo que se hace para hacer una buena web tienes que tener becarios, periodistas y cada vez más gente medios con grandes éxitos como el Economist no despiden a gente contratan periodistas el Financial Times no despide a gente, contrata periodistas entonces bueno, la diferencia es que aquí eh, me ha interesado mucho lo que has contado tú eh, sobre las me apunto a las páginas estas porque creo, quizás si algún periódico de la mañana que no voy a mencionar hubiera hecho estas comprobaciones hubiera descubierto que la foto de Chávez era falsa eh, la famosa foto de Chávez. Yo no sé si sirve también para los editoriales, pero igual, igual también puede servir alguna de estas páginas. Eh, la diferencia es cuando nosotros contamos lo que pasa o contamos lo que, quiere que queremos que pase. Y creo que como periodistas solo podemos contar lo que pasa. Y sobre la Internet y Twitter yo solo quería deciros una cosa y ya me callo. Eh, y es eh, que eh, eh, todas estas cosas que se hacen de, de currículum y escribes tres folios de currículum, no se lo va a leer absolutamente nadie. O sea, a partir del folio ya no te lo lees. Es más, yo creo que a partir de medio folio ya nadie se lo lee. Yo no sé si hacéis másteres y cosas de estas, pero eh, da igual, nadie se lo va a leer. En Google no, no, no contratan a la gente por el currículum, contratan a la gente por, por el feeling que hay de quién está enfrente. Si está vivo o está muerto. Si está muerto, pues se va a otro sitio. Eh, yo le hice una entrevista a David Remick, que es el, funda, el, el director del New Yorker, y él me explicó, eh, me explicó eh, Borja Echeverría, este jefe que tuve, que es un sabio de, de, de Internet, me dijo, pone tu dirección de Twitter y, y, y cuatro cosas más, un link a lo que has hecho el país y nada más. Se lo puse en inglés, claro. Entonces, esta gente lo que hace es te que cotilla un poco, ¿no? Bueno, cotilla, digo ¿cuánta gente te sigue? Eh, yo no salgo mucho a la tele, pero me siguen 93.000. Bueno, eso ya es un, un, un dato. Después, ¿quién te sigue? Bueno, no sé a mí por qué me sigue el, el comisario de Economía de la Unión Europea y me sigue el, el, Wall Street, el, perdón, el Christian Science Monitor. Entonces, bueno, ese tipo de cosas les da... ¿y a quién sigues tú? Después, lo que decía Miriam de, de, de seguimiento. Yo no, no tengo estas herramientas, pero sí solo... Yo sigo muy poca gente. Sigo a medios, eh, porque me interesa esto como una especie de lectura de titulares, y sigo a... ...periodistas árabes o turcos que, que, que he ido creando una confianza con ellos... Pues, ...por ejemplo, que es un periodista árabe que sigue Javier Espinosa o Mónica García Prieto... ...pues como ellos han estado en la zona, pues si ellos lo siguen me merecen confianza. Después si ves que ese periodista cuando hay un atentado dice que hay 12 muertos... ...y luego compruebas por Reuters por dos días después que eran 12 muertos...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 Y después hay que comprobar las cosas. Eh, es evidente que también me pasa que yo no yo retitueo y no, y no compruebo. O sea, si es el New York Times, me fío. Si es la BBC, me fío. El New York Times a veces la caga. Poco, pero a veces la caga. Eh, pero hay un caso divertidísimo de, de Enrique Meneses, eh, cuando Manuel eh, Leguineche Manu Le estaba bastante enfermo, eh, parecía que estaba ya cerca del final. El diario El Norte de Castilla, que es un buen periódico, tuiteó que Manuel Leguineche se había muerto. Varios periodistas, entre ellos alguno, como Pedro J. Ramírez, retituyó esa información. Eh, Manu, este, eh, Enrique Meneses lo que hizo fue llamar a casa de, de Manuel Leguineche a preguntarle si se había muerto. Entonces, como no se había muerto, pues te digo que no se había muerto. Es, es decir, que hay que aplicar las mismas cosas. Y como decíais antes, como decía Miriam, si tú eres una persona que eh, emite tweets falsos, eso va dañando tu credibilidad. Y tu credibilidad es lo único que tenemos. Los periodistas es credibilidad. Afortunadamente, ahora trabajamos en un entorno en que tú puedes construir tu propia credibilidad, que ayuda mucho si trabajas en un entorno que a su vez tiene credibilidad, es decir, si trabajas en la BBC, o New York Times, o Washington Post, Guardian, Le Monde, etc. El País eh, también todavía, eh, Diario.es, eh, medios en los que tiene una cierta solidez informativa, pues tú te beneficias de esa solidez. Pero aparte de eso, tú tienes la capacidad de crear tu propia marca y, y, y la tienes que defender con credibilidad. Y cuando se caga, que todos la cagamos y todos nos equivocamos, pues reconocerlo, pedir disculpas y no pasa nada más. Bueno, yo no tengo una carrera tan dilatada como Ramón. Llevo siete años en este mundo. Vengo del mundo un poquito... Estudié filosofía informática porque no lo sé. No me preguntéis eso. Eh, bueno, mi nombre es Andoni. Vivo en el País Vasco. Soy totalmente freelance. Nunca he tenido un contrato. Pero cuando digo nunca, digo nunca. Ni cuando trabajaba de camarero he tenido contrato. Siempre me he sacado las castañas del fuego. Pues como... Muchas veces me decía Gervasio, me decía como si quieres ser freelance, como aquí mismo no te saque las castañas tú mismo del fuego, difícilmente vas a ser freelance de, de conflicto o, o internacional, de temas internacionales. Eh, ¿Por qué estudié? Bueno, ¿por qué me metí en el periodismo internacional, que es posiblemente la, la sección de un periódico que peor está pagada y que encima el prestigio que podía haber tenido unos o sea, en la época de ramón o ya no existe o sea con esto del twitter también ha habido una proliferación de, no solamente de trolls sino de gente que continuamente te dice que que estás haciéndolo mal tal no lo sé no sé por qué me metí en este tipo de, de oficio quizás por una la experiencia vital por una por lo que comentábamos ayer de, pues he viajado mucho me he preguntado mucho cuestionado mucho lo que veía y al final por un, ciertas experiencias pues bueno me di cuenta que ya estaba trabajando doy también algunas clases en la universidad del País Vasco alumnos como vosotros pero de periodismo eh, y me ha gustado una frase que ha dicho Ramón, lo de la, el, los currículum, no se lee nadie un currículum en una, en una redacción, pero ir haciendo vuestro currículum. Robert Fisk, en una, un periodista muy famoso, eh, en una charla que dio hace, creo que era en septiembre del 2016, en una universidad de París, dijo a los alumnos que por favor trajeran su currículum vital porque los quería leer y directamente apartó todos porque había algunos que estaban hasta encuadernados que le ponían directamente pues, el artículo que habían escrito, y dijo que un currículum de un periodista hoy en día no tiene que ser nada más que una tarjeta, tamaño tarjeta de visita y con la dirección de Twitter, no necesita nada más para, hacer, para saber quién es esa persona. Yo os recomendaría eso. Mm. Cuando doy charlas, cuando doy clases en la Universidad del País Vasco, muchos de los alumnos que se acercan, porque son, es una clase abierta, puede entrar incluso gente de, de otras asignaturas, eh, me dicen: Bueno, y cuando termine periodismo, ¿cómo tengo que acceder? ¿Cómo tengo que, que, que empezar en este mundo? Y le digo: No, yo no estudio periodismo y estoy trabajando de periodista, y es que incluso me puedo permitir el lujo de reprochar a profesores que están haciéndolo mal entonces yo recomendaría que empezáis a, a los que estéis interesados en este mundo, sé que sois de publicidad, los que estéis interesados en este mundo empezar a trabajar ya, no esperéis a tener un título para decir ahora soy periodista, nadie podría decir hoy en día soy periodista porque hacemos periodismo ¿no? porque hemos, querido decir, que tenemos un título de periodista universitario o de escuela oficial de periodistas en otros países no, empezar a trabajar ya Dicho esto, eh, me uno a lo que ha dicho Ramón, todos deberíamos de tener una cuenta Twitter hoy en día y aprender tanto en las facultades como mmm, salseando. Internet es una gran escuela, es una gran universidad que te pueden enseñar también mal y te pueden enseñar bien. Hay que discernir la información buena, como antes decía Miriam, de la información, mmm, de la información mala, de la información veraz. Eh, la verificación de datos. Bien, eh, llevo en este oficio unos… en noviembre de este año, haré siete años que empecé a trabajar en este oficio, con lo cual no puedo tener tanta tanto bagaje de años como pueda tener Ramón. En esto me, me rebatirá mucho y con razón posiblemente. Eh, verificación de datos, ya yendo al tema que nos, que nos atañe. ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Es decir, llega un momento en el que… os pondré el ejemplo… He estado en Mosul, llegué hace dos semanas, he estado cubriendo fotográficamente para France Press el frente de Mosul, pero a la vez me estaba dando cuenta que los autónomos, los freelance, digamos, ese nombre rimbombante que se les da a los autónomos de toda la vida, y dices, soy autónomo, y dices dices, pero soy freelance, y dices, ostras, este tío tiene que controlar mucho, pues soy freelance. Eh, estaba, bueno, estaba trabajando en Mosul, y os pondré un ejemplo de lo que par de ejemplos, a ver, luego ya entraré en discusión con Ramón posiblemente. Me di cuenta que los autónomos no estábamos haciendo un buen trabajo, es decir, muchas veces autónomos, mmm, aquellos que no hemos tenido un contrato, que no tenemos un contrato a la hora de trabajar en el, en el, sobre el terreno, hemos sido un poquito, tenemos bastante, lo que se dice, más cintura, pues tenemos mucha más movilidad, no estamos, eh, no nos no nos manda una, un jefe de redacción lo que tenemos que hacer sobre ahí. Pues bueno, vete mañana y hazle una entrevista al líder de esta milicia y hazle este tipo de preguntas o aunque no te pidan el tipo de preguntas que tengas que hacer, vamos a publicar esto ya que tenemos un reportaje que queremos publicarlo. No. Hacemos la pieza que nos gusta, que nos interesa, y la tratamos de vender. Y me di cuenta de que no, así como en Siria, aun siendo muy peligroso, había reportajes que merecían la pena, en Mosul no estaban saliendo. eran lo mismo de siempre, ¿no? Se libera la parte este, hace uno un reportaje de una escuela, y de repente a los dos o tres días puedes ver el mismo día prácticamente la misma foto sobre las escuelas, que han vuelto a surgir en el este de Mosul. Y decía, estábamos, estábamos dando simplemente al piste. Y hablaba, y hablaba con los colegas de ahí. Y puede ser también porque el precio se había disparado y al estar el oficio, nuestro trabajo, cada vez peor pagado, pondré ejemplos, la habitación donde yo vivía, una habitación que era más una celda con una cama que cada vez que te dabas la vuelta sonaba, tuve que comprar una mesa de plástico que cojeaba, me costaba 450 dólares, luz, internet, aparte, y el día, el, día, ¿eh? el día de un traductor medio con un coche normal, un Toyota Camry, costaba 450 dólares, a nosotros nos pagaban la pieza, cuando digo pieza es una doble página, 10.000 caracteres con tres fotos, a mí, yo que tengo la suerte de que me pagan mejor que algunos otros, me pagaban 250. Como veréis, pues no, hay que ser matemático ni físico para ver que las cuentas no, salían y muchos se refugiaban en eso es decir, es que no, podemos hacer un buen artículo, y tienen razón, no, podemos hacer un buen trabajo porque tampoco podemos pagarnos a, a los medios. ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Se dejaron de verificar cosas se dejaron de verificar porque no había dinero para poder coger, para poder llamarle al mismo traductor, ir al sitio y decir, oye, esto que me has dicho tú, o que me has intentado manipular, diciendo, no, por ejemplo, no hay mandeos, no hay una cultura cacay dentro de Mosul, etc. Y tienes que investigarlo como periodista, le tienes que deber a la verdad. Y no tienes dinero, no tienes esas... Esos medios que pueden tener la BBC, la CNN, que tienen un presupuesto de alrededor de 3.000, 4.000 dólares perdón, al día, que incluso pueden alquilarse un helicóptero, etcétera, no tiene. Y entonces la gente pues eso, empezó a, a, a no verificar y empezaron a salir noticias falsas. No noticias falsas, sino hechos falsos que se estaban dando por buenos en medios como puede ser el USA Today, Rusia Today, etcétera, etcétera. Y ahí hubo un momento en el que al lado de una hoguera, porque en, en Irak hace mucho frío y la luz cuesta mucho, cogimos unos maderos en la calle y nos lo quemamos y hubo un debate en el que me hubiera gustado que se grabara para ver los diferentes puntos de vista que había. Uno achacaba totalmente la culpa a, a, a la falta de dinero a la hora de, de verificar esos datos. Otro decía que en vez de estar durmiendo en Erbil, deberíamos de estar durmiendo en Mosul, con todo, con todo el riesgo que todo eso tiene. ¿no? Y hubo uno diciendo ya, Osi Greenway, también venía del mundo informático, mundo hacker, que dijo ya, pero no sabemos tampoco cómo, cómo vamos a verificar los datos sobre el terreno cuando se han dado por bueno las redes sociales, cuando tampoco sabemos verificar esos datos ...en Internet, y pasó lo que pasó, que era, eh, tuve un intento de manipulación... ...por parte del Estado Islámico, me contactaron sin yo saber qué eran... ...y me dijeron, oye, que sepas que las milicias chiíes entran a la noche... ...en ciertos barrios y están matando a la gente indiscriminadamente... ...y dejan los cuerpos en la calle, con lo cual dije, ¿cómo puedo verificar eso? y estar a la vez seguro, no solamente seguro sobre el terreno, sino seguro en internet, porque hay un montón de, de internet, o sea, de, de, de routers abiertos, con y ahí empezó el juego de llamar a uno, llamar a otro, que me podría dar el número de otro, y resultó que era falso, resultó que era falso, que era una cuenta de Skype que me llamó, de, le hackearon la cuenta a uno, etcétera, etcétera, y prácticamente sin dinero pude verificar que el Estado Islámico estaba haciendo cierto tipo de propaganda y metiéndose y mandando información como si fueran civiles que estaban viviendo en Mosul, mandando fotos, que eran fotos de cadáveres que ellos mismos habían provocado y se estaban dando por buenos. Por cierto, que hoy todavía ningún medio que ha publicado eso ha rectificado, porque también cuesta mucho rectificar cuando te han engañado, ...y se intenta un poco poner un poco una sábana por encima diciendo aquí no ha pasado nada. Le recriminarán al freelance que ha mandado eso, pero nada más. Eh, al mes pude estar durmiendo en Mosul y aparecieron cadáveres en la calle. Cadáveres ejecutados por casquillos, y aparecían casquillos alrededor... ...que no eran de Kalashnikov como los que utiliza el Estado Islámico, sino casquillos de M16, que son los que utilizan los americanos y por ende los, muchos de los policías y, y soldados iraquíes. Y ya directamente empezaron los propios freelancers a decir, lo ves, al final era razón lo que nos decían, estaban ejecutando. Pero llegó un momento en el que no, a los que estábamos dudando de esos cadáveres, diciendo a ver si son... Porque, claro, la gente de ahí nos decía no, es gente de otro barrio que los han traído y los han matado aquí para que vean qué es lo que se van a hacer los, las milicias chíes cuando entren con los suníes, etc. Y ahí empezó una discusión. La pena es que a los que estábamos dudando de tanto de las informaciones que nos estaban mandando por Internet, gente interesada en que esa información se publicara cómo el gobierno de Irak, la policía, el Ministerio Interior, el Ministerio de Defensa, etcétera, de que eso no se llegara a investigar, fuimos automáticamente expulsados del frente. Estoy expulsado del frente, no puedo ir más a Irak, a esa zona. Entonces, ¿hasta qué punto uno se puede implicar en la verificación de datos y estar seguro? Hoy en día, cuando muchas veces con la leggeo, mandamos un Twitter con toda nuestra buena voluntad, como fue también lo que me pasó en otro país, y dejamos la geolocalización abierta, que es algo que os recomendaría encarecidamente que lo quitarais, por favor. Por favor. O crearos una cuenta de Twitter, no una cuenta Twitter fake, sino con otro nombre. Que, por cierto, no me llamo Andoni Lubaki, me llamo de otra manera y el que lo descubra le invito a comer. Ahí os dejo un ejercicio. No me llamo Andoni Lubaki, me llamo de otra manera y eso me sirve para poder conseguir un visado con. Ya veo a la gente que está abriendo las pantallas como diciendo, a ver quién es a ver, quién es Andoni Lubaki. He puesto, por cierto, he puesto información fake. A ver quién cae. Eh, ¿Qué va diciendo? diciendo? Me he perdido, me he perdido con la información no, la, fake. La comprobación de la, sobre el terreno. Hasta que... Sí, ¿hasta qué punto? Podemos verificar porque llega un momento en el que nos ponen, incluso los policías nos ponen delante y los propios freelance, los propios, perdón, fixas que son los traductores, nos ponen lo que llamamos los honeypots, ¿no? los, los botes de miel, algo que decimos tengo la gran exclusiva, aquí voy yo y lo tengo yo. Pero hay que darse cuenta que el propio traductor al día siguiente va a trabajar por el mismo precio o más, porque como freelance español pues negociamos mucho. Eh, va a venderle el mismo producto a otra persona. Y llega un momento en el que esa información que tú estás mandando te está delatando e incluso en algún momento, como se descubra que era algo fake, como ha pasado con las prostitutas que utilizaba el Estado Islámico, y asiríes y tal, que había veces que lo montaban los propios traductores. Tu nombre, auniendo honestamente abierto va a quedar manchado. Entonces, yo ahí tengo mis, mis dudas. ¿no? ¿Hasta qué punto uno es culpable de la, de la información que publica si le han querido engañar y se han montado un circo alrededor? Porque por mucha verificación que uno pueda hacer en Internet, utilizando las herramientas que antes Miriam nos ha enseñado, que son básicas, básicas, por favor, aprendéroslas. Antes daba una, un consejo a los a los que estaban empezando en 2010-2011, decía, saca, aprender inglés, francés y sacaros el carnet, si es preciso de moto, de camión, de avión, sacaros y, y luego ya moveros. ¿sabes? Ahora os digo, aparte de eso, tenéis que saber utilizar las herramientas de verificación y algunas herramientas de data journalism y de hacking. Saber a qué servidores os estáis conectando, qué servidores no os podéis conectar, por favor, no utilicéis nunca... Nunca, nunca. Internet que esté abierto. Ha habido disgustos muy grandes en el frente de Mosul. Porque la gente iba, la gente, cuando digo la gente, iban los policías. Se sacaban selfies. Que tenían el M16, o sea, el, su fusil de asalto y un palo selfie para sacarse selfies. Y decían, qué bien que alguien se ha dejado el router y el internet abierto, con lo cual puedo comunicarme con mi familia y voy a mandarle esta foto con el punto de GPS exacto a mi familia. Y por el otro lado lo estaba viendo el Estado Islámico y mandaba morteros. O sea, cuidado, quítaros la geolocalización. Yo quería preguntar, ¿alguien sabe cómo en un PC se pone el arroba? Al GR2. <risa> Y si es una información fake, Ramón, ¿cómo compra ¿Qué? ¿Es que Dale al 2. Bueno. Ah, pues no. Dale, a, entonces arriba y 2 No es que, mira, que lo tienes, lo tienes deshabilitado. A lo mejor, a lo mejor, ¿esto es teclado Cuatro años estudiando informática y me pasa esto ahora. Sí. <risa> bueno, da igual. Bueno. Otra cosa que no deberías hacer es utilizar ordenadores públicos con tu contraseña. Sí, da claro. igual. Ya sabemos que tiene 12 caracteres tu contraseña de Twitter. Sí. No, pero la cambio no... Ah, bueno, esperemos. Nosotros, si os habéis dado cuenta, hablamos un montón, así que si tenéis preguntas, ir haciéndolas al voleo, ¿eh? A ti te he escuchado muchas veces decir a Andoni que tú eres un lector, es decir, que para ser, para ser periodista hace falta tener esa dimensión de lector-escritor, esa dimensión de contextualizador de lo que significa, o sea, que, que realmente en el, ámbito de, en el ámbito de vuestra actividad sois buscadores de contexto, Claro. se lo he escuchado decir a Ramón. ¿no? Entonces, Por supuesto, o sea, leer, leer, leer, leer y después releer, releer y releer, o sea, no nos queda otra tanto información que, o, o documentos PDF que encontremos en, en Internet, como libros. O sea, mi madre está desesperada, porque bueno, ahora ya no tanto, porque me he comprado una casita y voy llevando todos los libros que tenía en mi habitación, que al final terminé de vender el somier y apoyar el colchón en los libros que tenía. Pero sí, releer. O sea, yo más que mmm, cuando escribo, más que ahora estoy escribiendo un libro, un encargo, pero me considero primero un lector, o sea, un lector y, y un, y un contextualizador, o sea, buscar un poquito el, el contexto de, del asunto. Luego, muchas veces lo que yo, los artículos que escribo son anécdotas de, de lo que… es un anecdotario, vamos. Yo dedico mucho tiempo a leer todos los días, eh, eh, leo aquí, porque bueno me gustan los ordenadores, no me gustan las tabletas, las tabletas me parecen comodísimas eh, y para leer, si voy en el metro, estoy, pues, leo ahora aquí. Al principio me costaba, eh, ya no me gusta para nada, leo un montón de prensa extranjera y es de lo que me alimento, porque si no, no podría eh, analizar. Una vez que hubo un atentado, creo fue el de los de París, eh, tuve que ir a la SER, luego tuve que ir al rojo Vivo, luego me llamaron los de la sexta noche y le dije no, primero voy a dormir, después tengo que leer y luego tengo que pensar y no me da tiempo. O sea, que claro. no voy a ir porque no voy a repetir lo mismo. Eh, yo creo que leer es muy importante. Yo no sé si vosotros, eh, no voy a hacer la pregunta porque sería desoladora la respuesta, eh, si compráis periódicos, eh, que cuántos periódicos leéis, leéis, me refiero no a, a cliquear, sino a entrar en una información y la entera. O cuántos si leéis, están suscritos, perdona que te sí. interrumpa, cuántos están suscritos a páginas web, o sea, a periódicos web. O sea, cuántos pagáis... ...los diez céntimos o 5 céntimos al día... ...para poder hacer cuatro o cinco clics. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos, es, venga. ¿cuántos pagáis por un periódico extranjero? Uno. Bien, pero ese es periodista, ¿no? Sí, Cuéntame. pero ese es periodista, bueno, <risa> o sea, es... Como... Vale. Además, <risa> eh, De los alumnos... ¿y, ¿Y periódicos españoles? No valen profesores ni periodistas. Es decir, yo, por ejemplo, pago todos los días... ...o sea, pago todos los meses... ...por el Washington Post, por el New York Times y por el, el, el New Yorker, y pago también por el Guardian sin ninguna necesidad, porque el Guardian está abierto, pero soy soporte, y hasta ahora lo único que me han mandado es una, una, una, una bolsa. Pero es que creo en ese tipo de periodismo, claro. entonces yo creo que ese periodismo debe existir, y estoy dispuesto a pagar por ese periodismo. Entonces, si nosotros que queremos que nos paguen algo más de 250 euros por una pieza, tenemos que conseguir que haya suficientes lectores y publicitarios, o publicidad, ...para que los medios generen una cantidad de dinero que puedan pagar más... ...porque ir a los sitios que son caros, son caros... ...y esa información no puedes pretender que sea gratis... ...o sea, nosotros somos los primeros que tenemos que convencer a los lectores... ...que información de calidad contrastada no puede ser gratis... ...porque exige periodistas que están sujetos a unos códigos étricos... ...que están sujetos como en New Yorker a un, un fact-check... ...que es una unidad de unas 15 personas que chequean absolutamente todo, es decir que si tú vienes aquí a hacer un reportaje en Segovia y hablo contigo, eh, vamos a poner que te llames Inés, da igual. ¿no? Entonces digo, yo he hablado con Inés González y me ha contado esto. Te va a llamar alguien del, de, del New Yorker a comprobar si eres Inés González, si has hablado conmigo y si las comillas son correctas. Entonces eso da una garantía absoluta de fiabilidad en las informaciones, a un tipo que trabaje para el Economist. Cuando manda su pieza aquí sobre cualquier cosa, el crecimiento en España va a ser un 0,3 este trimestre, tiene que ir poniendo numeritos y abajo explicando de dónde ha sacado eso, eh, datos del Banco de España. Entonces, te va a llamar un pollo de, de Londres para decirte que, según los datos de la OCDE, no es exactamente así. Claro. Eh, eso es sí lo que se diferencia, claro. el ruido o, o las conversaciones de bar que son hoy en día el Twitter, ¿no? Hay que saber discernir. Y el trabajo de los periodistas no solamente es coger esa información, ir a la Wikipedia, ponerlo, hacer un copia, pega y pegarlo, no. Tenemos que saber sacar toda esa información que hay y luego, figura importante, el del, el del corrector. ¿Cuántos leéis ah. inglés? ¿Cuántos leéis inglés? Uno, dos, Inés, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos, aparte de leer inglés, entendéis en lo que leéis? Bueno, pues os recomiendo este texto. Me recomiendo este que es el que hacía referencia antes: es un periodista del New York sí. Times escribiendo alabanzas de, de, de, de, de la competencia del Washington Post. Esto hoy en día sería expulsarte de un diario si lo hicieras no, así. Es que primero, tenemos que tener dificultades para encontrar dos diarios en España que puedan estar en el nivel de exigencia de calidad e informativa del New York Times y Washington Post, y los dos han cometido muchos errores, porque por ejemplo la guerra de Irak. Los dos compraron las mentiras de las armas eh, eh, de destrucción masiva y demás. Eh, yo no recuerdo el Washington Post, pero el New York Times creo que es de los pocos periódicos que pidió perdón a sus lectores. Eh, entonces, es eso cuando te equivocas, se reconoce, se pide perdón. O, por ejemplo, cuando ha habido algunas cagadas, han hecho investigaciones internas. El Washington Post, su anterior director, Bradley, uno de los grandes periodistas el Watergate y demás, eh, publicó una historia falsa de una mujer. Y hubo una investigación de periodistas del Washington Post sobre los errores en el que él, él había cometido errores y se dice a los lectores. Y el que dirige ahora el Washington Post es el periodista que dirigía el Boston Globe, que es el Spotlight, para si no suena, pues el de la película Spotlight. Spotlight es un, es un grupo de gente en el Boston Globe que existen todos estos periódicos de investigación. Investigación no es como aquí, que aquí es un, aquí te llega un, un, algo que te da eh, el equipo de Susana Sánchez para decirte que Pedro Sánchez eh, es un travesti. Entonces, esa es, esa es la investigación que hay aquí. Y el equipo de Sánchez te da otro que Susana es también otro travesti. Entonces, no, ahí es gente que está investigando cosas y que puede estar meses investigando cosas y, y meses de una investigación que igual no sale. Y después, como se ve en la película Spotlight… Lo que tienes es un director que te exige más. No, esto no es suficiente. Esto no se puede publicar. Esto no está comprobado. Necesito algo más. Un caso en Bosnia, de, no recuerdo exactamente el nombre del periodista americano, pero el periodista británico era, creo que es Ed Bulemi, y el americano trabajaba para el Daily News. Era la época de la guerra de Croacia y ya de Bosnia también. Esta es una historia que me ha llegado por Ramiro Villapadierna, que él estaba ahí, además lo contó y además asistió a los telefonazos. Este tipo había encontrado, no, no visto, pero había encontrado campos de, de concentraciones muy fuertes, pero campos de internamiento de presos bosnios en el norte de Bosnia eh, eh, por parte de los serbios, en la zona de Priedor. Luego se publicó alguna foto más tarde del Time, donde estaban muy delgados, y recordaba el holocausto y eso creó una gran conmoción. Por eso las fotos son tan importantes cuando golpean en la, en la, en la memoria colectiva de la gente. ¿no? Eh, él mandó ese texto a, a, a su periódico y el director del Daily News, que no es un superperiódico, es un gran periódico, pero de Long Island, creo que tiene que vender como 300.000 igual, ¿no? Eh, pero no es el New York Times es un, post, pero es un gran periódico también con los mismos eh, códigos de, de exigencia su director le dijo bien, este párrafo no se entiende esto no se entiende bien esto no lo veo tienes que conseguir alguna fuente más porque esto no es, no estamos seguros si lo que nos están diciendo es verdad él consiguió una fuente americana eh, corrigió todo lo que le dijo lo volvió a mandar le dijo bien, está muy bien has corregido todo ahora se entiende mucho mejor pero la fuente americana no me sirve la puedes mantener pero puede ser un tío de la CIA no se puede estar engañando. Claro. Necesitamos otra fuente más. Y necesita una fuente local. La consiguió. Se, se dio cagar en su jefe 20 veces. Es muy importante que aprendáis esto. Primero se cuelga y luego te cargas en tu jefe. Nunca te cagas en tu jefe antes de volver. Porque eso, te, te, luego te despiden. Entonces, este mandó su texto con la fuente extra que le pedía y ese, ese reportaje fue premio publisher. Es decir, que esto es un trabajo en equipo. Entonces, claro, tú tienes que todo. tener gente que te exija y que te lleve a tu máximo de calidad, eh, y que te eche abajo el trabajo. Aquí nadie echa abajo nada, tú publicas cualquier basura y te lo aceptan. El primer jefe este que tuve, cuando le llevé la entrevista de, de, de Antonio, Antonio vale. Gala, lo primero que hizo, eh, yo me había enterado que estaban cogiendo gente de colaboradores, a un Logro 25 tampoco hay que hacer mucho esfuerzo. Eh, entonces yo fui y llevé la entrevista. Entonces el tío, nada más verme, que le aparece media, cogió la entrevista y la tiró a la papelera y me dijo, es una mierda, repite la entrevista. Y me quedé flipado, yo tenía 20 años. Le dije, pero, pero si no la he leído. me dice, es imposible que esté bien, repítela. Entonces, cogí la entrevista, me fui hacia una zona donde estaban los fotógrafos que está muy lejos de… Esto era Piresa, que era una agencia del régimen anterior y demás. Eh, bueno, no sé si es del régimen anterior, pero bueno, del de anterior a este. Y, y entonces me la volví a escribir, yo, no sé qué, cambié cosas, no sé qué, no, la, la orden, no sé qué. Se la volví a llevar y me dijo, bien… Vamos a hacer dos cosas. O te sientas aquí y la corregimos juntos, o la publico tal y como está, y si mañana no me gusta, no vuelvas por aquí. elige dije, dije, corregir, corregir. Entonces, he eh, un lápiz de esos azul y rojo, y dijo esto es una mierda, esto es una mierda, las comas son un lujo los adjetivos no existen en periodismo, no sé qué. Todo era un borrón rojo. Y cuando me lo devolvió, le dije, lo paso a limpio, me dice, ¿tú qué te crees? Me volví a los fotógrafos, tal, lo volví a pasar a limpio y lo entregué. Yo luego puse un día en Facebook que este había sido uno de los grandes jefes que tuve. Y me contestó en Facebook y me dijo, pero tío, ¿cómo dices eso? Si yo no tenía ni puta idea. Digo, no, pero tú me demostraste que yo quería ser periodista. Y que no importaba cuántas veces ibas a tirar esa puta entrevista a la papelera, yo la iba a volver a pasar porque yo quería ser periodista. Y es eso, necesitas ese tipo de gente. Y ahora no, ahora es el publica lo que sea que da igual. No publica lo que sea y no rápido. da igual. Y rápido. No, porque no te da igual a ti. O sea, si tu periódico es una mierda o se ha convertido en una mierda, es un problema de tu periódico, no es tu problema. Porque tu carrera, no te la vas a cargar por publicar una basura de información. Yo estoy un poquito en este sentido de vuelta. O sea, he estado trabajando y sigo colaborando con France Press, AP, en la medida que me dejan, con varias agencias, con la agencia SIPA, y hasta ahora, digamos, he sido de los pocos a nivel español que he podido mantenerme, tener una vida digna de mil eurista con las fotos que vendía. Estoy un poco de vuelta ya que, mira, bueno, Irak ha sido para mí todo un cisma en mi, en, mi, en mi modo de trabajar. Me he dado cuenta que las agencias estaban faltando otra vez al, al derecho de publicar información verificada. Eh, todos, absolutamente todos, los soldados, policías, tanto del Estado Islámico, que no los he visto pero sé que lo hacen, llevan un móvil y una GoPro... Enganchada y lo suben a Twitter, lo suben a Facebook, lo sube y muchas veces se acerca a alguno de la agencia AP, um, France Press, etcétera al frente y dice os doy 50 dólares en billetes de 50 para conseguir vuestras imágenes. Y claro, tienen muchísimo más metraje de imágenes impactantes, impactantes que no... Um, ...no contextualizadas, por supuesto, de bang-bang, de un disparo, de cadáveres, etcétera... ...que nosotros los freelance que estamos intentando acceder a un sitio se saltan. Ellos mismos, los policías, no tienen esas barreras de... Mmm, ...cómo decir, esas barreras que te ponen, ponen a los periodistas, es decir, tú no accedes aquí. Esa censura que mmm, la suelen disfrazar diciendo no, no puedes entrar aquí porque no es seguro... Es muy peligroso. Ya sé que es peligroso, pero tengo que acceder. Estoy un poco de vuelta. Hmm. Habrá habido muy pocos trabajos que me hayan impactado, eh, que, haya, que hayan sido realizados en Mosul. Las grandes agencias están cogiendo esa información. Y lo que no están haciendo es esa información, esas vídeos, esas fotos. Y lo que no están haciendo es decir imágenes... Hmm, tomados por un soldado y eso lo que lo que implica eso para el espectador. Para mí, eso es auténtica bazofia. Y no solamente porque... Y, y os digo, o sea, técnicamente, como luego los de AP pues lo, o los de France Press, que espero que no se emita, porque os quiero mucho a todos, France Press, AP, eh, no, pero eh, los recortan, los meten en Photoshop, los ponen todo bien retocados, son mucho mejores que los nuestros. Hay que decirlo, son... Claro, porque al final tienen, tienen las agencias 8.000 fotos para escoger y una o dos serán muy buenas. Y en los vídeos igual. Uno de AP me dijo que había cogido alrededor de 80 y pico horas de vídeo de la misma batalla desde diferentes ángulos, cogidas todos con GoPros. Incluso gente que está en helicóptero que dice, bueno, pues me pongo una GoPro debajo del helicóptero y voy grabando desde el momento del despegue hasta el momento en el que estoy echando los… Hay, hay, hay una hora de, de la BBC, si sí, de… de claro. que puedes mover el, tú el cursor y ver una… Bueno, la BBC es diferente porque conozco al cámara que ha hecho, que por cierto es un cámara sirio, kurdo-sirio, y me dice que la BBC sí está teniendo en cuenta por lo menos avisan imágenes logradas por, o conseguidas de soldados iraquíes. Y ponen el nombre del soldado para que si alguno quiere verificar, diga, bueno, pues este soldado ha sido… Pero él, él mismo me decía que la BBC cuida muy, muy mucho esa información que llega de… O, o, o los propios cámaras. Es decir, no, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de información. Complementaremos… La información con los vídeos y fotos sacadas por los soldados, sí. Pero no vamos a hacer en exclusiva un, un claro, vídeo de y, 10, 15 minutos. Y no, mandar, y no mandar periodistas al terreno porque tiene soldado, soldado. Por supuesto. Claro. Si os yo, yo os dijera los precios, hablando con Gervasio, que discuto muchísimo, bueno, también discutir con Gervasio es lo más fácil del mundo, ¿no? Sí, pero sí. pero me contaba en Kosovo, lo que costaba un día de trabajo para Associated Press y lo que cuesta hoy en día, y es de echarse las manos a la cabeza. O sea, desde que yo empecé a colaborar con grandes medios, que fue en el 2012, 2013, hasta hoy, se ha bajado la mitad. O sea, es decir, yo he conocido a dos chicas italianas, en Mosul, que estaban trabajando por 200 dólares el vídeo editado de 5 o 6 minutos. Y me decían, sí, pero nos han dicho en la agencia que esto para nuestro portfolio será muy bueno y que ya dentro de un año o dos seguramente estaremos en las primeras... Es decir, que encima les engañan. O sea, porque eso es al final un engaño. Después hay otra cosa que, no sé si os fijáis, que cada vez que hay un bombardeo en Siria, donde hay, no hay periodistas extranjeros, a no Aparece. ser que estés trabajando con el régimen o bajo el paraguas del régimen o la vigilancia del régimen, siempre que hay una, un bombardeo americano o lo que sea, o ruso, aparecen enseguida niños muertos de un edificio. Hay, hay una niña que no, no sería fácil de descubrir, que ya ha salido ya en varios eh, sí. edificios herida exactamente igual. Sí, es evidente que es propaganda. Entonces, eh, eh, lo que no puedes hacer es retitular inmediatamente o publicar inmediatamente. Tendrás que pararte a dudar. O, por ejemplo, recuerdo una vez en el país, eh, eh, acababa de anunciar el Pentágono que iba a hacer una, crear una oficina para propaganda, para emitir mentiras, y, y bueno, un eh, día y, y queríamos titular con que tres barcos... Estaban surcando el mundo llenos de armas de destrucción masivas de Saddam Hussein que no se encontraban precisamente porque estaban los barcos. Lo, lo, lo, lo divertido es que fue la portada del, del Independent, que es un, era un periódico bastante serio entonces. Era. Pero bueno, es decir, aquí, primero, aquí le cabe la cabeza eso. Entonces, bueno, tuvimos una pelea tremenda con el jefe en el momento para, y, lo, y conseguimos que se publicara en una columna. Claro. Luego era mentira. Pero es que no se pueden publicar mentiras. ¿eh? Lo que decía es, antes de la verdad de la mentira, hay una frase de García Márquez que es genial. Primicia es el primero que lo cuenta bien. Entonces, ahora vivimos en un mundo en el que esto ha desaparecido. Lo que importante es contarlo bien. Y hay una, hay una anécdota de, de, de un célebre director eh, que todo el mundo sabréis que es, pero que se ha cambiado de un periódico general a uno, eh, a uno eh, digital que se llama el español, eh, bueno, Pedro J. Ramírez. Él cuando estaba en el diario .es eh, mandó a Chile a Carlos Bradack que era más chileno, creo que era chileno, eh, igual era argentino, pero yo creo que era chileno, le manda para eh, cubrir un referéndum que iba a hacer Pinochet para refrendar su, su dictadura. Entonces, cuando estaba en Barajas, Carlos Bradack, eh, él pidió, eh, puede ser que fuera argentino, pero a Chile era seguro, eh, pidió a, a la sección internacional que elaborara un, una crónica de Carlos Bradack llegando a Chile. Y la jefa internacional le dijo, hombre, es que Carlos Bradack está en el aeropuerto de Barajas dice, da igual, es que pasa, que lo tengo que escribir yo, quiero que se escriba una crónica que va a arrancar en primera página de Carlos Braddock en, eh, llegando a Chile. Bueno, se publica la crónica, evidentemente, al día siguiente a Carlos Braddock le impiden la entrada a Chile. Entonces, Pedro J., en la misma reunión, 24 horas después, dice, quiero una crónica de Carlos Braddock explicando por qué la han hecho de Chile. Entonces, le dicen, bueno, te recuerdo que ayer publicamos, por orden tuya, una crónica de él en Chile. Y él contestó, ¿quién se acuerda de ayer?, la tragedia es que es así. Entonces, tú como periodista te tienes que defender. No sé cómo te puedes defender. Evidentemente, yo creo que hay un principio básico que debemos tener todos en cuenta, es que a todos nos van a despedir. Entonces, cuanto antes te despidan, mejor. Ya te quitas eso. Es como cuando te compras un coche nuevo y tienes miedo que lo arañen. No, arañalo tú, ya da igual. Pues esto, te van a despedir de todas formas. Lo que no puedes es aceptar, o sea, tienes que aceptar hacer cosas que no te gustan. Claro. Vete a cubrir esta información que es un coñazo, pues vas y lo intentas hacer lo mejor posible y que no se descubra que, es un, que a ti te parece un coñazo. Pero lo que no debes hacer es contar cosas que son lo contrario de lo que tú ves o de lo que has visto de lo que te han contado. Y no publicar informaciones que están incompletas todavía. Ahí pasó también en Kosovo, eh, que un jefe, bueno, llevaba cuatro o cinco días, me entrevisté con el presidente, más que nada porque era amigo de la traductora, el presidente no pintaba nada, eh, entonces me dijo, venga, tienes dos páginas, una con la entrevista del presidente y otra contando que es Kosovo. Y yo, acabo de llegar, voy a estar seis días, espérate a que pasen los seis días y yo te cuento, te puedo contar más de Kosovo. Ya había ido varias veces, ¿no? Entonces me dice, no, no, no, hoy tienes la oportunidad de publicar. Le dije, mira… Es que es como si un tío, un inglés, si un tío que está escribiendo un partido de fútbol, le pides la crónica, el minuto 15 y la primera parte, porque es la oportunidad. Me dice, no me vale ese ejemplo. Bueno, pues te voy a poner otro. Pero imagínate un periodista de inglés que llega al País Vasco, se entrevista con un tío del PNV y ya quieres que escriba una historia del País Vasco. Me dice, pues bueno. es la oportunidad que tienes. Y le contesté, pues te la puedes meter por el culo. No la pienso escribir. Por eso me echaron, claro, por todas esas cosas. Entonces no la escribí. Luego, cuatro o cinco días después, tuve mi espacio para escribir bien o de coso de igual lo que escribiera una porquería pero si era una porquería por mi culpa no porque no puse los medios suficientes para que fuera bien entonces eh, eh, ahora mismo eh, uno de los que despido en el país es Checho Yoldi que son los tíos que más sabía de justicia claro, Checho era de los tipos que le decías oye que el juez Andreu eh, escribe 80 eh, pa, eh, eh, líneas o 800 palabras de esto y, te, y él contestaba no lo que te han dicho es una mierda y es mentira y no pienso escribir absolutamente nada voy a escribirlo de esto otro que sí es verdad entonces bueno, es que es eso es que esto es un trabajo intelectual en el que se discute no se obedece para ser, para obedecer yo siempre decía, yo puedo obedecer me hubiera apuntado a Marín o me hubiera hecho a Guardia Civil no me apetece obedecer, esto es un trabajo eh, ahora, evidentemente tú eres el jefe si en un momento dado tú dices por aquí pues por aquí, pero yo no lo voy a firmar si tú me estás obligando a, a, a un enfoque no sé, yo creo que eh, el prestigio del que está sobre el terreno antes funcionaba de una forma categórica y ahora con internet, el problema es que el tío que está en la redacción o la mujer que está en la redacción está viendo la web de la BBC, del New York Times, de todos y, y, y entonces te llama no para preguntarte qué tienes tú, sino para contarte lo que sabe él. A mí qué coño me importa lo que sabes tú. O sea, si me interesa la visión de un tipo que está en la mesa, porque tiene una visión general que yo no tengo o sea, yo no sé dónde está mi historia dentro de todas las pistas generales igual no estoy comprendiendo porque me estoy enfocando demasiado en, el, en, en los detalles pero déjame, que te, dame los buenos días primero y pregúntame qué tengo, ¿no? ahí pasó también otro motivo del despido en Afganistán me llamó uno de mis jefes y me dijo que estaba, le había gustado mucho el enfoque del New York Times entonces le dije, traduce el New York Times y le colgué el teléfono o sea, que me están diciendo, estoy en Afganistán yo estoy en Afganistán, tú puedes ir a cenar todos los días a tu casa yo no y me estás diciendo que, que, que, que traduzca el New York Times, ¿tú estás loco o qué? Entonces, creo que hay que hacer una defensa de, de tu trabajo, y, y como fotógrafo, como lo que sea. Antonio Pampliga, que creo que estuvo el año pasado aquí, le pagaban 50 euros la crónica en, en Siria. Entonces, eso, eso es inadmisible. Entonces, yo creo que hay otra propuesta que tenía Enrique Meneses, que era que los periódicos debían publicar, no solo junto con todo esto del staff que publican, debían incluir un cuadrado con quiénes son sus accionistas en los porcentajes y debían también incluir cuáles son las tarifas que pagan a sus colaboradores. Por Para que cuando tú compres un periódico sepas que están pagando esa basura a un colaborador que se está jugando la vida, que le están pagando lo mismo a un tío en Siria que a un tío en Coslada. Eso es inaceptable. Seguramente el de Coslada le estarán pagando más. Bueno, el eh, digo, ¿no? Posiblemente porque como... El, el que está trabajando en Coslada de freelance o es una persona que ya tiene mucho conocimiento y muy específico en corrupción, en juego, algo, y seguramente le estarán pagando más. Bueno, Comprobado. Sea, estamos haciendo ahí entre los freelance de mi generación un Excel, que es el Excel, le llamamos o sea, así. ¿Tienes tú el Excel? Sí. De los precios que están cobrando ciertos periodistas, cuánto cobran los directivos de los periódicos cuánto dinero dan los accionistas porque aparte de ser accionistas donan dinero para que se hable de cierta cosa o cierta no y cuánto están pagando a los colaboradores en la sección internacional que 50 euros yo he oído desde turquía 20 euros 20 euros también la culpa es de ellos por aceptar o sea, yo les digo sí sí ahora hay que ir a las manifestaciones hay que luchar y tal pero cuando aceptas Aceptas, tú eres parte de la. Porque puedes decir, mira, no. ¿Por qué? Porque con 20 euros no se puede hacer buen periodismo. Punto. O sea, no se puede. no una, um, Perdón, omniciso. Eh, cuando estuve en Alepo, tuve la suerte de trabajar con Stefan Andersen, un mítico del Afton Bladet, que con sus 77 años todavía estaba yendo al frente. Me decía, tres bypass, dos dos, dos infartos. Cuatro matrimonios, 77 años, 120 kilos, amante de la buena mesa. Y yo vi que era mi, mi oportunidad de trabajar con una persona que sabía. Me había estado diciendo que, que había estado desde, desde, la, desde que se metieron los iraníes en la embajada de Estados Unidos, que fue el único eh, corresponsal que estuvo dentro y le dejaron salir por unos contactos. Bueno, tenía una, una agenda de contactos y me dio... Unas frases que me gusta si tú, y los he apuntado para deciroslo, si tú das cacahuetes, trabajarás con monos. Hay que dar caviar, hay que dar chuletones a la gente para, tener, para trabajar con bocas ricas, me decía. Luego, otra frase, antes de empezar con la... Me dijo los periodistas freelance... No los, porque él era freelance, pero tenía un acuerdo de colaboración con el Afton Bladet. Él siempre había sido freelance y había estado como en cinco o seis etapas, porque discutía mucho con el jefe, como ha dicho Ramón, les mandaba a tomar por culo, llegaba otro jefe, le volvía a llamar, discutía con él a los cuatro o cinco años y así ha estado toda su carrera. Hoy en día vive en, en Burdeos, cultiva su vino y va a las guerras que le llaman. ¿no? Y me dijo, los periodistas freelance somos...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 ...a un país a través de la química... ...pero nosotros tenemos que ser una medicina moral... ...y en un país donde no se cuida a los periodistas... ...no idolatrarlos, pero cuidarlos... ...dice, es una sociedad enferma... ...nosotros tenemos que dar a base de pequeñas píldoras... ...que funcionen esa medicina moral... ...y me encantó, es una frase que, que me llegó mucho... ...y luego me, me, durante un par de años me estuvo corrigiendo los textos... ...porque sabía español... Me estuvo corrigiendo los textos y me decía, muy bien, pero vas a cambiar esto, vas a cambiar esto y vas a cambiar esto. Esta palabra no me gusta y me lo vas a mandar por fax y escrito en máquina de escribir. Y me obligó a comprarme una máquina de escribir. Y me dijo, no, porque es que en el ordenador os ponéis así y tenéis una, un, una ansiedad por escribir y hacer clic, clic, clic, clic, lo antes posible. Y me estar mirando abajo diciendo, voy mil palabras, tengo que escribir mil doscientas, diciendo no. Y me explicó cómo trabajaba Hemingway, que tenía una curiosa manera de contar las palabras. Y cuando escribía los libros también decía mil palabras por día. Y me obligó a comprarme una máquina a escribir, porque cada frase, como no la puedes andar borrando o haciendo un copia-pega, te obliga a coger un montón de post-it, un montón de notas y a decir qué es lo que tengo que contar. Y decía, y nada más te pongas delante de esos datos que tienes, te darás cuenta que te falta algo. Y escribe las, las noticias todavía... En máquina de escribir o mejor, a mano. Y hasta hace poco ya no utilizo la máquina de escribir porque ya he cogido suficiente práctica, pero lo tengo ahí como... y cuando me atasco, recurriré. Yo recomendaría que hicierais una vuelta por algunas webs latinoamericanas de periodismo, gente que está haciendo muy buen periodismo, como Anfibia que es una revista, eh, como La Silla Vacía, Animal Político... El Faro, que es el quizás el, el que más tiempo, tiempo lleva, que es, tiene una etiqueta que es Sala Negra, que es muy bueno información, sobre, por ejemplo, sobre Maras y demás, eh, Plaza Pública lo ha dicho. Eh, hay un montón, Etiqueta Negra, eh, que es una revista también eh, de Juan Pablo, bueno, Juan Pablo es el Papa, ¿no? Juan Villanueva Chan, eh, que, que además hace historias muy buenas. Eh, por ejemplo, hizo una historia que se titulaba con un, una pregunta, teóricamente nosotros no debemos titular nunca haciendo preguntas, porque nuestro trabajo es responderlas o dar el material para que la gente se las responda pero la pregunta era ¿cuánto vale una ola? y el reportaje era, una, era de un pueblecito peruano donde había un conflicto entre surferos y pescadores ¿qué es más importante? los surferos, que traen más dinero? los surferos o los pescadores o por ejemplo un científico que, un tipo que fue a hacer una entrevista a un científico y le dijo eh, me tienes que sorprender si no, no me interesa entonces el periodista le enfocó la, la entrevista diciendo que era un, un científico que trabajaba con el tiempo y llevaba el, el, el reloj con la hora equivocada. Entonces es muy bonito, es una paradoja bonita. Este llevaba la, la, la hora equivocada porque se la sopla, porque es un estafador y no, no tiene idea de tiempo, porque vive en su mundo, porque viaja mucho… O sea, jugar con la inteligencia del lector es muy importante y os recomiendo que vayáis eh, hagáis una visita por estas webs porque eh, primero escriben muy bien casi todas, eh, cosa que aquí no se hace tanto, investigan, cosa que no se hace demasiado en España y no han abandonado lo que, era, eh, lo que es el gran reportaje, que en España es muy, muy raro. Bueno, ahora has estado hablando del tiempo y es que quería haber dejado un margen para las preguntas, lo vamos a hacer a posteriori y al final de la o si no por Twitter, si, os apetece, si no cogéis la máquina de escribir y, se lo mandáis y me mandáis por fax. ¿Eh? Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado.